¿Qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Hoy les tengo preparado un programa súper fenomenal. Y traigo un invitado que, bueno, además de ser actor, es director, productor, este, ya lo hemos visto en varias películas. Lo vimos en Apocalipsis de 2006. Este, lo vimos en El Cometa, 1999. Eh, también es actualmente eh, director de la especialidad en actuación cinematográfica. Eh, nació un 18 de septiembre, bajo el signo de Virgo Está conmigo Rodolfo Palacios, bienvenido Rodolfo Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Jorge muchas gracias. También está conmigo mi coconductor, ya lo conocemos Jorge Domínguez, el rostro, bienvenido Hola, ¿qué tal, Fanny? Buenas tardes, Rodolfo. Es un placer tenerte con nosotros. Hola. El día de hoy vamos a abordar una película que se va a estrenar próximamente en octubre, Influencia, pero gracias, gracias. Voy a aprovechar para agradecer al patrocinador, gracias a Palomix. Estas palomitas son sabor algodón de azúcar. No sé si gusten probarlas. Un sabor de vos? película, sí. ¿no? Un sabor... De, de película. Están mm, ricas, ¿eh? Sí, fíjate que cada ocho días estamos probando. Pues a ver si no nos pasa un accidente, Fanny, el otro día te quedaste un poco afónica porque se te atoró una palomita. Son cosas eh, que pasan cuando se hace TV en estamos vivo. Estamos un patrocinador de, de agua. De agua también, ¿verdad? <risa> ¿Llegas a Apocalipto después o hay, hay un...? No, todavía todavía hice varias películas antes de Apocalipto. Hice... Pero marca, marca Apocalipto, ¿realmente marca algo en ti? Sí, no, por supuesto. Sí, sí, sí eso era una... ¿Otra es, producción? No solamente otra producción, sino para mí fue... O sea, tardamos en filmar un año. Ya. Yeah. O sea, entonces, para mí fue... Pensando en producciones mexicanas, pues fueron como 10 o 12 producciones mexicanas, ¿no? Porque aquí filmamos en cuatro semanas. Sí. No, es cuando in mucho. Increíble el trabajo eh, de maquillaje que se lleva a cabo en esta película de 2006, dirigida mm. por... Por, Mel Gibson. Por el, Mel Gibson. Mel Gibson muy criticada en, en su momento. Porque es una dentro, de las... y fuera, dentro y fuera del, del mundo cinematográfico, ¿no? Uh, fuera del mundo cinematográfico o fuera de México, dices tú. Uh, bueno, yo recuerdo y voy a ser honesto que había un tanto una una oposición a la filmación porque iba a ser en escenarios naturales. No, mira, de lo que yo recuerdo. Simplemente pues no se podía filmar en, en ruinas arqueológicas, ya, sí, lo cual crear. era totalmente entendible, ¿no? porque pues, la iban a acabar con ellas. Entonces, lo que se hizo fue que se construyó un set, y se hizo un set, se construyó una, una ciudad entera. Sí, para allá iba el punto. Ajá, y eso, y, yo yo creo que fue mucho mejor. Aunque al principio este, lo ideal hubiera sido filmar en Totihuacán o en quizá en en Tajín o en algún otro lugar, pero la verdad es que sí tuvieron razón las autoridades en no dejar firmar en ese tipo de lugares, ¿no? Eh, entonces se construyó un set muy grande, enorme, y este, ay, te hubiera pasado unos videos de Sofía, me fue. Pero eh, no te preocupes, va para la próxima, el próximo lunes, el próximo programa los traes y sí, los, sí, sí, los proyectamos sí, les, les para que gusto. vean para que vean todo el set y todo el detrás de las cámaras de, de lo que fue. Y eh, En ese sentido, pero fíjate que internacionalmente nos fue muy bien. Nacionalmente fue muy raro, porque la prensa pensaba que éramos mayas de de veras, entonces no nos entrevistaban. <risa> porque no, no de nos... hecho la película, ustedes como actores se tuvieron que aprender diálogos en maya, con pues, cierta pronunciación. Sí, pero ahí había una confusión con la prensa, porque había mayablantes y había mucha gente que pues, no eran actores y que y que simplemente pues tenían un tipo increíble y este y los agarraron para, para personajes de la película o se había un había un pintor había un, un maestro de, de escuela que era este uno de los personajes principales el mismo el mismo protagonista de la película pues no era actor era un bailarín la protagonista de la película tampoco era actriz era una bailarina ahí los que estábamos reforzando éramos los tres personajes antagonistas que éramos los que pues los que de alguna manera pues le soportábamos actualmente otro tipo de escenas ¿no? yeah. y Yo, ahí Santos? este audicionaste te llamaron audicioné audicioné audicioné Sí, este mi querida amiga Catalina López quien es maestra también de la facultad este ya les dará clases. <risa> Próximamente. Sí. Este me dijo un día, oye, este, están haciendo una una película de indios, cabrón. No, no, no, teníamos la menor idea. Ella lo dijo así de, claro. de juego, ¿no? Y ¿por qué no vas? Y dije, pero con quién es? No, pues con Carla Hul, una directora muy famosa de casa. Y dije, bueno, pues le voy a hablar a ver si doy. Entonces hablé, no hablé con ella, hablé con su asistente, y le dije, oye, ¿por ¿qué están haciendo una audición? sí. Ah, ¿Tú hablas maya? Dije, sí, claro. Claro, <risa> Por Dios, de niñito. Ya se me olvidó un poco, pero pues este, <risa> sí, sí, lo, sí, sí lo, todavía lo masco. Entonces me dijo, ay, perfecto, porque sí me das el tipo. <risa> sí, sí, sí. sí, sí um, me cuesta trabajo, pero pero, pero lo finjo. <risa> lo finjo muy bien. ¿no? Entonces, este, pues sí, fui a audicionar, me dieron un texto en maya. Yo leí como si supiera, y este y, y me quedé para un para una entrevista, hice una entrevista con, con el director, que no teníamos idea de quién era, nadie sabía nada, todo era secreto. Entonces, estaba como la… Como casi no se llevan a cabo las películas aquí en México, todo es una secrecia. Oye, ¿pero qué estoy filmando? No, tú nada más párate ahí y tú sigue. No, una vez que ya estás filmando, sí sabes todos los detalles, pero firmas un contrato de confidencialidad, uh -huh. ¿no? Pero en, pero en este momento no sabíamos absolutamente nada, solo sabíamos que era una película y que pues estábamos audicionando y que iba a ser en Maya y así. Era lo único que sabíamos. Entonces fui a una audición donde estaba pues toda, todo el mundo cinematográfico audicionando. Yo llegué, audicioné y de repente veo un, al fondo un, un hombre barbado así, haciendo una llamada telefónica. Me presentaron al, al guionista, me dijeron este, oye, este, ¿hablas inglés? Sí, sí lo hablo. Ah, perfecto, porque si, este, si el, el director no habla español. Ah, bueno, dije, no, sí puedo comunicarme. Entonces, este, platiqué un poco con el guionista, quien tiene, que ahora es un director maravilloso, ¿eh? o sea, tiene una película que se llama Sensatez y Sentimiento, con donde salen eh, Mel Gibson y Champagne, que es maravillosa película, tienen que ver. Ok, anotado. Ajá. Y, este, y de repente llega el director. Y yo no, no, lo reconocí en primera instancia. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Mel Gibson, este ah, hola, mucho gusto. Este, tal vez has visto alguna de mis películas. Yo dije sí, sí he visto. <risa> sí, <claro. risa> me dice cuál has visto, todas. Todas. <risa> ¿En serio? ¿Viste tal? Sí, tal, yo, yo era muy fan de Mel Gibson desde primero desde que vi este Mad Max y luego pues lo fui siguiendo, lo fui siguiendo, y luego empecé a ver sus películas que hizo en Australia, siempre he sido muy cinéfilo, y entonces este, me dijo, ah, qué bien, ¿y tú qué has hecho? no Pues yo he hecho esta, esta película, creo que en ese entonces llevaba, ahorita que me preguntabas, llevaba yo como cuatro películas, uh -huh. hice otra que se llamaba Sangre Joven, hice otra que se llamaba um, el, este, uh, como el Perdido, no me acuerdo cómo se llama esa, esa nunca llegó a, a salas, Sangre joven tampoco, y, y, llevaba o, y otra, pero no me acuerdo cuál era, y, y le dije, pues llevo estas películas, he hecho muchos cortometrajes, soy formado en teatro, me dice, ah, perfecto, no sé cuánto, platicamos unos cuantos minutos más, y me dijo, bueno, pues nosotros te llamamos, le dije, ching, ya, ya valió, entonces me salí, estaba otro amigo afuera, que también se quedó en la película, y me dice, ¿cómo te fue? Le dije, no, pues yo creo que mal, pues ya salí bien rápido. <risa> me dice, no, tú no te preocupes. No. Así que Le dije, ah, tú seguro ya te quedaste, porque además es muy, es muy este, famoso él, ¿no? Entonces me dijo, ah, no, no te preocupes, este, pues hay, hay papeles para todos. Le dije, sí, pero pues bueno, estaba yo bien triste. Entonces ya, ya me iba y de repente escucho en el pasillo del, del hotel, Rodolfo. Volteo y era Mel Gibson, ¿no? Me dice, ven, este ¿sabes, co ¿sabes correr? Sí. Jugué fútbol muchos años. Eh, ¿Te puedo ver sin camisa? Sí, claro. Y siempre he estado muy, este, pues muy fuerte, ¿no? Entonces estaba todo marcado. Y me dice, perfecto. <ríe> ¿te ¿Quieres venir a hacer unas pruebas conmigo a Veracruz? Sí, claro. ¿Cuándo? El jueves. Era lunes o martes, ¿sí? Bueno, pues arréglate con la producción este, nos vemos el jueves. Yo estaba haciendo una telenovela. Ah, <risa> la Ya, ya, ya hacía telenovelas en yeah. ese momento. No, pues fui a pedir permiso. Le dije, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad increíble, por favor, denme permiso. Y me dieron permiso, que se los agradezco mucho hasta la fecha. Me dio permiso una semana de irme a hacer pruebas. Y ya pues fui a hacer una semana de pruebas y luego todavía pasó otro mes de pruebas, hasta que un buen día se acercó conmigo Mel y me dijo, te ves súper cansado. Le dije, es que estoy muy cansado, o sea, todo el día estoy aquí, todo el día me estoy maquillando, todo el día me están haciendo cosas. Me dice, bueno, pero ya estás en la película. ¿En serio? <risa> <risa> me dice, sí, ¿no te habían dicho? Le dije, no. Ah, bueno, pues que, que te digan, entonces ya se acercaron conmigo y me dijeron, no, pues sí, ya, ya perdón, se nos había... Ido. Ay, sí, perdón. <risa> no, y aparte, horas y horas de maquillaje, horas y horas de toda la caracterización de estos tatuajes y tener el cuidado, ¿no?, de no desmaquillarte, de no... durante toda la filmación. No, tenía un marcaje personal. O sea, tenía dos maquillistas al lado mío todo el día y todo el día me estaban haciendo cosas. O sea, tardaban siete horas en maquillarme diario y aparte, todo el día estaban encima de mí haciéndome cosas. Los Cualquier inicios detalle, del body paint. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Yeah. Sí, no, no era, no era era mucho más difícil sí. que el body paint. ¿eh? O sea, era, había unas cosas que se trabajaban con látex, había otras cosas que las se, cicatrices, que se pegaban, ¿no? Las cicatrices, ¿no? Les llamaban ellos escarificaciones. Escarificaciones. Escarificaciones. Tenía yo cientos de escarificaciones en mi cuerpo. Después de esta de Apocalipto filmaste Asalto al cine en 2011 Después Capadocia de 2008 a 2012 ¿Esa es la serie que, que estás filmando no? No, en, ¿En el cuento de Apocalipto? Ajá No, no, no estaba filmando una telenovela Una telenovela se llamaba Los Plateados yeah. Los Plateados. Plateados Y Revolución de 2010 Y ahora viene con mucha fuerza esta película que se va a estrenar en octubre Influencia del director Pablo Aura. ¿Qué me puedes decir de tu personaje? Adelántanos un poquito. Pues es una película pues de mucha reflexión, yeah. muy divertida y digo de mucha reflexión porque tiene que ver con, con la primera pandemia que hubo, con la, la influenza uh -huh. ¿no? en 2011. Uh -huh. ¿Sí, verdad? 2011. 2011. Y este, no habla de la pandemia en sí, pero sí habla sobre los colaterales ¿no? Y sobre una historia de una niña que, este, pues que vive el mundo Que vive y que aislada. ve el mundo de manera diferente porque está aislada Y de, y, y de la gente que es, que, que, que, la, que la rodea que, que pues en este caso es una bola de, de malhechores, digamos pero que, pero que tienen su lado humano. no es, muy, es una película, yo diría, muy humana. no Les digo, no la he visto, <risa> no la he visto, no puedo hablar demasiado de ella, pero sé que por lo que recuerdo del guión y por lo que recuerdo de la filmación, es una película que quedó muy bonita y que creo que, digo, Pablo es un cineasta desde hace muchos años, pero esta es su ópera prima y creo que de aquí Pablo va a despegar para otros lados. O sea, Pablo está, para, Pablo está para las grandes ligas, así les digo. Fíjate que hay tres temas que toca esta película que a mí me, me sorprende que estén juntos, ¿no? Uno es el género romántico porque es una historia de amor. Eh, el tema de la muerte que es tan enigmática y que nos causa tanta eh, pues tantas sensaciones en sí a los mexicanos eh, y también el tema de la superstición. Para octubre, para octubre de 2022, entonces, Influenza. Sí, en Cinemax. ¿Es Influenza o Influencia? Influen In, es Influencia. Influencia. Influencia, sí. Influencia. Y refiere, bueno, Cinemax. según la sinopsis que leí, pues el personaje principal es una chica que está encerrada porque se cree que las personas a las cuales mira, pues, las mata. No se sabe si ella predice o sea, le llega la premonición de que esa persona va a morir o simplemente por verlas las mata eh, y tiene ese don de matar a la gente por verla, pero pues para tomar precauciones mejor si sale a la calle, que es muy raras ocasiones, sale vendada, entonces finge estar ciega, siendo que no es de que, que nació con la vista, pero no puede ver a nadie, no puede ver el yeah. exterior. Y es también un tanto el mito de de esta de la mitología griega, de… Eh, ¿cómo se llama? Es la que Si la veías, te convertías medusa. en piedra. La medusa. Que la convertías en… te, te, convert, pues te en conviertes piedra. en piedra, bueno, pues es una forma de morir, ¿no? Wow. Suspenso 100% mexicano. No, no es suspenso, es, es, no? drama, es, ¿Es drama, drama. ¿Es drama? Es drama, es un drama, sí. Drama. Es un wow. drama. Sí, drama 100% mexicano. Sí, es un drama… Sí, pues sí, 100% mexicano. Okay. Excelentísimo. Qué bueno que, que estés con nosotros en el programa de Fanny. Um, Vamos a invitarte en una segunda entrevista para que nos platiques también de esta película que dirigiste. La última, la segunda oportunidad, oportunidad? La, la última, la oportunidad. última oportunidad. La última oportunidad. ¿La última oportunidad. Esa es, es, es mi ópera prima como, como director. Suena muy interesante y nece necesario necesario que platiques respecto a la facultad, que platiques sobre la especialización de los actores, porque eh, como tú comentaste, tu mayor reto es no encasillarte y comentábamos, comentaba tu mayor reto como actor es no encasillarte y eh, comentábamos hace rato fuera, eh, es que a veces vemos actuaciones extraordinarias de de un actor y luego vemos cosas que es bueno, pues qué pasó, ¿no? Y nos expresabas que las circunstancias pues son múltiples, pueden, pueden ser no por culpa del actor, sino por el guión o el director y eso también influye mucho en nosotros como espectadores con la imagen que nos quedamos de los actores, ¿no? Mira, nada más voy a decir esto, yo creo que tanto tanto para los espectadores como para los actores, para hacer un una gran actuación tiene que haber un gran personaje. Definitivamente. Si no tienes esa oportunidad, pues definitivamente es difícil acceder a una gran actuación si no tienes un gran personaje. Entonces, yo a lo que le apostaría sería que pues, aquí hiciéramos grandes personajes, fueran lo que fueran, ¿no? Y que no y que dejáramos de encasillarlos en cosas Funny. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen sí. no, no se pierdan el próximo programa porque vamos a seguir con esta entrevista Con Rodolfa Palacios y que nos platique Cómo fue su incursión en la dirección cinematográfica Y eh, pues, qué, qué, qué hay qué hay de, de proyectos a futuro que La verdad es que me gusta más dirigir que actuar <risa> Esto fue todo, Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, nos vemos el próximo lunes de 3 a 4, no se lo pierdan.